Y ahora sí, damos comienzo a este primer conversatorio de la mano de Gabriela Troyano, primera presidenta de la OPAC. Eh, así que bueno, Gaby. Bueno, es la verdad que es un gusto, muy emocionada por, por el encuentro con tantas personas que hemos compartido, eh, como bien decía Martín, luchas y trabajos conjuntos desde la cátedra libre, la universidad, la comunidad, con toda esta riqueza de la universidad, de la reforma universitaria y en este nuevo paradigma, ¿no? de, de construirnos y reconstruirnos, donde no solamente están las diversidades sexuales, sino también están las diversidades étnicas, las perspectivas de discapacidad, que no se encuentra justamente esta querida Universidad Nacional de La Plata, la única que tiene presidencia, que es, no hace más que simbolizar este carácter democrático de la universidad, eh, teniendo este conversatorio, y a mí me, me, me tocó el honor de presentarlo a, a Carolina Quiroga y a Pedro de que es realmente eh, un honor. Tengo acá... Eh, todo su, su currículum y realmente, eh, bueno, eh, es un placer poder eh, compartir con ustedes este conversatorio y ya paso a presentarlo. Pedro es arquitecto, máster en gestión cultural, egresado de la Universidad de Barcelona, fue director de cultura de La Plata, fue director de cultura en la legislatura porteña, eh, fue eh, también eh, director académico del posgrado en gestión cultural, y actualmente es presidente de Iconos Argentina y director eh, provincial del patrimonio cultural de la provincia de Buenos Aires. Además de habernos regalado eh, muchos libros escritos y participaciones eh, a nivel eh, internacional. Eh, Pedro, eh, te escuchamos. Bueno, bueno, muchas gracias Gabriela por la, por la presentación. Eh, buenas tardes a, a todas, a todos y a todos. Eh, quiero primero agradecer la, la amable eh, invitación a participar junto con mi amiga Carolina Quiroga en este, en este, en este conversatorio denominado Las Cinco Sabias organizado por la eh, Prosecretaría de Derechos Humanos de la UNLP, junto a la Cátedra Libre Alejandro Corr de la UNLP, y a la Comisión de Mujeres, Géneros y Diversidades de UPAC, a todas las autoridades quiero agradecerle por esta invitación, a Luis por haberme invitado y a Martín López Amigo por tus, por tus amables palabras. Es un honor eh, para mí participar en este, en este ciclo, en este conversatorio en mi ciudad. Eso me genera como un un poquito de nervios yo estoy más acostumbrado a hablar afuera que hablar en mi ciudad, estoy hablando en mi ciudad, la gente con la cual yo vengo trabajando hace mucho tiempo de temas que son, que son muy queridos por mí. Eh, sobre todo por reflexionar sobre la construcción y desconstrucción del patrimonio cultural, en este caso vamos a hablar un poco sobre la ciudad de La Plata, a partir de esta propuesta muy interesante de interpelar la, eh, a los cinco sabios, un increíble monumento, Diseñado por Máximo Maldonado en el bosque en el año 1942, con la exaltación de estas cinco figuras, como dijo recién Luis, de Almafuerte, Amagino, pegasini Korn y Bucetich. Eh, proponiendo un abordaje que, para muchos y muchas que venimos trabajando desde distintas disciplinas y de distintas perspectivas, tiene que ver con interpelar este, este modelo patriarcal, eh, cisgénero capacitista y atenicista, con el cual hemos eh, diseñado muchas de nuestras ciudades, con el cual hemos creado nuestras instituciones, y por supuesto con la, con la cual hemos también construido nuestro, nuestro patrimonio, patrimonio cultural. Modelo que también incluye eh, a, la, a la nomenclatura urbana, que por ahí voy a hacer una pequeña referencia, y a otros eh, procesos de representación y legitimación que deberían ser revisados, eh, sujetos a, a debate, a resignificación de sentidos y a, y a disputa de, de sentidos. El patrimonio cultural es difícil de definir. El término nosotros decimos que es polisémico porque se modifica y se amplía eh, constantemente y es variable de acuerdo a los distintos momentos históricos y a los distintos contextos, se va variando, eh, y siempre considera o plantea una valoración previa que implica una posición dominante. Alguien tiene que patrimonializar. Define quién patrimonializa, para quién patrimonializa, por qué patrimonializa y para qué patrimonializa. Eh, hoy, inclusive, el término patrimonio nos queda como un poco incómodo, porque eh, en su momento nos ayudó a despegarnos de, del concepto de monumento histórico, al cual le habíamos dado una carga demasiado vinculada a la historia oficial y a las bellas artes. Pero hoy el término patrimonio nos queda un poco incómodo porque lo asociamos demasiado a el mundo del hombre, CIS, y al mundo del dinero. Hoy inclusive estamos interpelando esta propia palabra de patrimonio porque nos resulta eh, un poco incómoda. Después de tantos años que estuvimos para interpelar el concepto de monumento histórico, hoy nos damos cuenta que el mismo término patrimonio nos, nos genera cierto inconformismo. Como dije recién, el patrimonio requiere siempre una valoración previa que implica una posición dominante y una clara subjetividad. ¿no? ¿Quién define lo que es el patrimonio? Valoración que puede implicar o que implica necesariamente eh, procesos de visibilización o invisibilización de prácticas, saberes y referencias culturales. Por supuesto, el patrimonio no es un legado eh, eh, neutro ni, ni objetivo, sino que es fruto de elecciones y de recortes que reflejan la sociedad en la cual se haya inserto, en un determinado momento histórico, por supuesto, y en un determinado contexto social y político. El patrimonio actúa eh, muchas veces como un agente legitimador de gustos, de valores y necesidades históricas eh, de distintos grupos y determinados, eh, y determinados proyectos políticos y de su visión, de visión del mundo. Nosotros consideramos que el patrimonio es una construcción social, colectiva, histórica, situada, cambiante, resignificada o ignorada y que, bueno, que va cambiando de acuerdo a determinados criterios que se van renovando o incluso a derechos que se van conquistando, y al empoderamiento de nuevos actores y actoras sociales. Cada ampliación de derechos supone revisar todo nuestro sistema de patrimonialización. Como señala Prat, que es un antropólogo catalán, que los patrimonialistas lo tenemos como una especie de guía, el proceso de construcción del patrimonio, posee un carácter ideológico similar a otros procesos de representación y de legitimación, y las activaciones del patrimonio están está íntimamente vinculadas al poder imperante. En ese sentido, el derrumbe del paradigma que se ha dado en los últimos 20 años, en el cual se, se modificó el viejo paradigma de asociar al, al patrimonio, exclusivamente con los objetos vinculados a, a la historia oficial, sobre todo la historia oficial que se escribe después de, de caseros o las grandes obras de artes, ha dado lugar a procesos de reconocimiento y valoración de otros colectivos y de otras comunidades, y también a de otras manifestaciones de sectores, de sectores contrahegemónicos. Contra Problematizando de esta manera la simplificación del patrimonio como un objeto, como un tesoro histórico y estético, para ingresar dentro de un campo más amplio, que nos permite revisar también la misma, permite también interpelar esta versión de la historia, digamos la, la misma versión de la historia que, que ha bautizado eh, avenidas, que ha bautizado parques, que ha bautizado plazas e instituciones, y que ha decidido cuáles son las, las figuras o los próceres que tienen que ser honrados y que tienen que ser reconocidos, y que ha escondido otras figuras y otros próceres, y la, ha puesto casi en un espacio de, de demonización. Eh, el patrimonio actúa muchas veces también en este sentido. En este sentido. Un proceso de, de historización que, que, que, que niega, que, que falsea la historia y que, y que esconde otros patrimonios y que invisibilizó, por supuesto, procesos, conquistas y empoderamiento de otros actores y de otras actoras. Eh, recién en, en el año mil, 2018, por un trabajo de, de Carolina Quiroga, que lo voy a explicar a continuación, la Comisión Nacional de Monumentos reconoció la autoría de la arquitecta eh, Delfina Galvez en el Monumento Histórico Nacional de Casal Puente, que es una obra de la arquitectura moderna de, de, históricamente referenciada con Amancio Williams, o, o solamente con Amancio Williams, que está en Mar de Plata, en un gran trabajo que hizo Carolina para reconocer el trabajo de Delfina como autora de esta singular obra. Lo mismo nos pasa con las grandes obras de arquitectura, con la Biblioteca Nacional, que, que está íntimamente vinculado a un gran arquitecto que se llama eh, Clorindo Testa, pero que ha invisibilizado a, una, a, su, a su otra autora, Alicia Casaniga, que ha quedado casi olvidada en la historia de la arquitectura y del patrimonio. Y ahora hablando un poquito de la, de la ciudad de La Plata, eh, también quiero destacar el, el gran trabajo eh, curatorial y de investigación que realizó que realizaron un grupo de artistas y e investigadoras de la Universidad Nacional de La Plata, entre ellas de Florencia Suárez Garrini, quienes eh, destacaron la, la presencia de eh, mujeres en la colección de arte de nuestro querido Museo Peturuti y sobre todo de una figura emblemática que es Ernestina eh, Rivademar. Mar. Eh, estuve viendo ayer el video que el el video en YouTube del programa Radial de Luis Inca, del reportaje que le hicieron a Florencia Suárez Garrini, y es una delicia, es una delicia el trabajo de investigación. Ernestina Rivademar fue la primera directora del Museo de Bellas Artes Emilio Peturuti en el periodo 1922-1930. Fue la antecesora de, eh, de Emilio Peturuti, Emilio Peturuti estuvo... Eh, 17 años en el museo, del año 30 hasta el año 56-57. La, la vida de, de Arriba de Mar es muy interesante, no solamente por, porque ha sido una gran artista y una gran gestora, sino porque también, y esto me enteré ayer, ha sido una productora cinematográfica. Así que se, yo sé que el equipo de investigación está tratando de buscar la, eh, una, una, una película, un film donde ella intervino o que ella tuvo gran producción. También, que en este caso yo lo desconocía, si ve la figura de Arriba de Mar, me parece, me suena más familiar, eh, a través del programa Radial eh, tuve, eh, me enteré de la vida, de la, de la existencia de la subdirectora de la Universidad, de la Biblioteca de la Universidad Nacional de La Plata, eh, llamada Hanni Stuecker, que eh, tuvo una gestión de 20 años entre el año 1919 y 1939, si, si mal no recuerdo. Pero bueno, este proceso de, de visibilizaciones e invisibilizaciones, eh, digamos, también ha actuado con nuestro sistema, ¿no? con nuestra nomenclatura urbana y también con nuestra estatuaria. Digamos, nosotros hemos, tenemos grandes poetas y grandes escritoras en la ciudad, como es Aurora Venturini, eh, que es una gloria de nuestra ciudad, que, reciente, que en los últimos años ha sido como resignificada a partir de un premio que ganó en Página 12 y ha tenido de golpe una, una, una trascendencia internacional. Muchos de nosotros conocemos a Aurora, la hemos conocido a Aurora toda la vida, sabemos su enorme trabajo, como también hemos conocido el gran, la gran tarea que ha tenido eh, Ana Emilia Laite, eh, eh, María de Villarino, eh, Raquel eh, Cuello de Sajón y una, y una escritora que también yo los, los invito y las invita a que, la, a que la busquen o que la, o que la conozcan, que se llamó eh, Matilda Alba Suán de, de Kramer. Matilda Alba Suán, perdón, Matilda Alba Suán. Eh, Matilda Alba Swan es eh, les invito a que, que lean sobre todo la semblanza que escribe Julián Axat sobre, sobre Matilda Alba Suán y la nota que, eh, que escribe también Aurora Venturini en Página 12. Y quería leer un pequeño, un pequeño texto que salió publicado en, en El Día del Día, el, sobre, sobre Matilda albazuán que dice lo siguiente. En su edición del 9 de diciembre de 1933, publica la siguiente noticia que resalta el lugar que comienzan a ocupar algunas mujeres. Y dice, la cada vez más acentuada participación femenina en las diversas actividades de la vida pública, incorpora al foro platense, una abogada cuya inteligencia y dinamismo será una prueba más de la importancia del aporte de la mujer en las gestiones ciudadanas. Así lo hace esperar la destacada carrera profesional, los brillantes exámenes finales con que ha dado término en su carrera la doctora Maltilda Kirilovosky, recientemente graduada en la Facultad de Ciencias Jurídicas Sociales de, la, de nuestra universidad. Maltilda Alba de Suá no solamente ha sido escritora y periodista, ha sido corresponsal de guerra, también ha sido una de las primeras abogadas egresadas de la UNLP y fue también una activa militante en favor de la defensa de los y las niñas con procesos judiciales, que creo que claramente es una, es una figura a la cual debemos, debemos destacar. Eh, nuestro, ninguno de nuestros poetas, ni, ni siquiera Aurora, tiene lugar en nuestro sistema de representaciones y validaciones urbanas. Ninguna calle las la recuerda, como si, por ejemplo, eh, se recuerda a los cuatro escritores que fueron parte de la primavera trágica, que son eh, Deleuze, López Merino, eh, Mendioros y Ripalverdi, que cada uno tiene una, una diagonal en, la, en el casco urbano, eh, y López Merino y Roberto Temis Peroni son parte del Paseo de los Poetas que está ubicado enfrente en al Hemiciclo de los Cinco Sabios. Digamos, hay como un proceso de, de, de, de invisibilización y de segregación de estas grandes poetas y estas grandes escritores de La Plata, que no ha contado, que no ha contado eh, su lugar dentro de nuestro sistema o de, dentro de nuestra nomenclatura urbana o de nuestra estatuaria de la ciudad de La Plata. Eh, con el tema de la nomenclatura también quería hacer una pequeña, una, pequeña, una pequeña reflexión. La nomenclatura urbana es el nombre de las calles. Eh, no hay muchas ciudades en el país que tengan eh, como, como nomenclatura en sus calles el sistema numérico, eh, esto es casi como razonable, es una ciudad que se creó a nuevo, a nuevo y necesitó que el, sistema, eh, que el sistema de nomenclación de las calles fuera numérico para facilitar también la movilidad dentro de la propia ciudad. Pero claramente a los pocos años este sistema de, de numérico fue acompañado también con un nombre. No hay, no hay nombres de mujeres eh, dentro de la dentro de nomenclatura, dentro del casco urbano, pero sí lo hay en, la, en, la, en el barrio de Tolosa. En el barrio de Tolosa, a partir de 1949, se empezaron a incorporar eh, algunas mujeres dentro de la nomenclatura urbana. Por ejemplo, la, la, la calle 5 de 520 a 522 lleva el nombre de Doña Victoria Altuve por una ordenanza, la ordenanza eh, 7576. La calle 523 de 3 a 7 tiene como nombre Emma de la Barra por una ordenanza del año 2003. La calle 527 se denomina Herminia Catalina Brumana por una ordenanza del año eh, 59. La calle 528 se denomina Isidora Machín, por una ordenanza también del año 49, y la calle 530 se llama Ángela Altuve de Mercerat, también por una ordenanza del año 49. Todos estos datos los conseguí gracias a Nico Colombo, que está acá entre los, entre, los, entre los que están escuchando la disertación. Hay también dentro de nuestro sistema urbano algunas plazoletas que llevan nombre de mujer, plazoletas son las que cuando una diagonal se cruza con el sistema ortogonal, crea esos pequeños recortes urbanos que hay en distintos lugares de la ciudad. Por ejemplo, la plazoleta de 5 y 55 lleva el nombre de Remedios de Escalada y la, y la de 46 y 21 lleva el nombre de María Remedios del Valle. Eh, sí aparece eh, un nombre, el nombre de María Teresa, el nombre de la madre Teresa y de Sor María Ludovica en algunos tramos de calle 14, y eh, un tramo de calle 54 se llamaba Perú. Pero en general estas son excepcionalidades dentro de un sistema de nomenclación que solamente hace referencia a, a, a, a hombres cis eh, eh, y no hace referencia a, a mujeres. Eh, ampliando un poquito esto también, eh, me parecía también importante incorporar dentro, dentro de la charla algo que venimos charlando mucho con, con Carolina, es también que es el rescate de, de dos figuras, que son Carlos Jauregui y Roberto Jauregui, que son dos personas que han sido muy activas en el tema de los derechos de la comunidad LGTB. De hecho, Carlos fue el primer presidente de la CHA, la comunidad homosexual argentina, que entre, entre 1984 y 1987, y que además fue el que armó la primera marcha del orgullo LGTB. Tanto Roberto como Carlos eh, son platenses, eh, Carlos fue eh, egresado de la carrera de Historia de la ULP, los dos han sido dos activos militantes, fueron, y son casi absorbidos por la historia de la Ciudad de Buenos Aires, y no no hay demasiados, eh, no están demasiado reconocidos en la Ciudad de La Plata como, como militantes platenses. Eh, sí hay una excepción, que es la Escuela Número 20, que hace unos años, a través de una votación de los alumnos, le cambió el nombre a la escuela y le puso eh, Carlos Jauri. Carlos eh, me parece que también todo es un trabajo que, que deberíamos hacer, de, de también empezar a reconocer a eh, muchos de nuestros militantes de derechos humanos, sobre todo estos dos grandes militantes que han, que han nacido y han desarrollado su, muy, part, gran parte de su carrera profesional en La Plata. Así que bueno, con esto quería hacer un poquito una, una, una semblanza de la, de, la cuestión, de la cuestión patrimonial, de las visibilizaciones e invisibilizaciones que hay en nuestro, en nuestro sistema patrimonial, en nuestra nomenclatura urbana, y la necesidad de, de repensar en función de estos paradigmas, eh, eh, estos sistemas, estos sistemas eh, tanto patrimoniales como de, de validación y legitimación. Así que bueno, con estas pequeñas palabras... Eh, le doy el lugar a Carolina. Bueno, muchísimas gracias Pedro, me trajiste al recuerdo que fui quien donó la placa del aula de Carlos López. Eh, ¿En serio? Eh, ¿La, de, ¿La de la escuela Baite? Sí, sí, es sí, un, sí. Es un proceso hermoso esa escuela. Muy lindo. Es un proceso sí. hermoso, eh, la sí. verdad es que es algo, algo que nos da orgullo a los y las platenses, pero, Finalmente a la escuela le pusieron Mariano Moreno, pero entonces ay. ellos decidieron nombrar a cada aula con los nombres que habían propuesto los, los alumnos y, y bueno y yo doné la placa de él. Así que me Pero bueno, ya me Car he Carlos. Carlos que llega el nombre de la estación de subterráneos de, de Santa Fe y Porredón, y, y acá en nuestra memoria y identidad platense es casi como desconocido. Y fue, sí. fue alumno y fue docente de la UNLP. Ella eh, sí. es una figura clave, digamos, no hubiera habido eh, no hubiera habido ley de matrimonio igualitario si no hubiera sí, no. habido un Carlos y Roberto Jauregui.